Soy María Cernida Toro Martínez, desde Manizales del Alba. El proceso de inicialización que hace Mipic y de capacitación con mujeres es muy grande y muy importante. Mi mensaje es agradecerles a todas las mujeres que han creído en este proyecto de capacitación con MIMPIC. Agradecer al Ministerio de Comunicaciones por tenerme en cuenta, por postularme a los compañeros desde el Ministerio que me han apoyado con sus mensajes, con su acompañamiento y a todas las mujeres que han sido certificadas a través de esta de este propuesta maravillosa que tiene el pic y de lo que estamos haciendo, tanto con la población rural y recolectora de café, con las mujeres de casa de mujeres empoderadas de Manizales.